Entre otros anuncios, Nintendo confirmó que el nuevo luchador de Smash es Kazuya Mishima durante el pasado Nintendo Direct. Puede que haya gente que no conozca mucho a este personaje, así que ¿Quién es Kazuya? Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como acabo de decir, durante el último Nintendo Direct hubo bastantes anuncios, Metroid 3, WarioWare, Mario Party... Uno de ellos fue la inclusión de Kazuya Mishima en Smash como el quinto luchador del segundo Fighter's Pass quien ya se ha unido al plantel, en este vídeo hablaré en detalle de este personaje, pero antes de seguir con el vídeo, ¿estás suscrito al canal? Cualquier forma de apoyo significa mucho para mí, pareces una persona amable, ¿no? Si no estás suscrito, considera suscribirte y dejar un comentario y esas cosas, ya sabes, y sígueme en Twitter si aún no lo haces. Eso estaría bastante bien. Hace bastante que no subo un vídeo de esta sección a mi canal, así que voy a explicarlo lo más rápido posible. En quién es, hablo de diferentes personajes que han aparecido en al menos una vez en cualquier videojuego lanzado en una consola de Nintendo. Y lo hago a fondo, desde su perfil hasta cameos que hayan hecho en otros juegos. De hecho, el orden que sigo normalmente es perfil, origen, juegos, cameos, el impacto del personaje y su futuro. Por supuesto, si no hay casi nada o nada de lo que hablar, me puedo saltar a algún punto. Pero bueno, básicamente, ya está. Es una fórmula bastante simple, ¿verdad? De hecho, esta es una de mis secciones favoritas, así que espero que disfrutéis de este vídeo tanto como yo disfruto haciéndolo. Pero bueno, vamos ya con el vídeo, ¿vale? Kazuya Mishima es un hombre nacido en Japón, hijo de Heihachi y Kazumi Mishima, que tiene algo conocido como el gen diabólico el cual Kazuya heredó y padre de Jin Kazama, así como su rival. Kazuya entrenó durante años y, en consecuencia, es un hombre excepcionalmente fuerte. Como miembro de la familia Mishima, lucha usando el karate estilo Mishima, un estilo de lucha legendario y extremadamente poderoso desarrollado por Jinpachi Mishima, el abuelo de Kazuya. Debido al gen diabólico, también puede transformarse en una especie de diablo que le otorga incluso más poder y velocidad. Y no solo más fuerza física, también aprende algunas cosas como disparar rayos láser por los ojos y cosas así. Cuando Kazuya era un niño, fue maltratado por su padre hasta el punto de arrojarlo a un barranco con 5 años solo para comprobar si Kazuya era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Esto llevó a Kazuya a desarrollar un intenso odio hacia Heihachi hasta el punto de buscar venganza contra él. Para cumplir esto se apuntó al torneo del ley del puño de hierro, para poder derrotar a su padre y dominar el mundo. Este plan, su odio y sus poderes demoníacos le dieron el rol de antihéroe o directamente de antagonista en su saga, lo que lo hizo una de las caras de Tekken junto a Heihachi y Jin. Por supuesto, siendo un personaje tan importante, Kazuya debutó en el primer Tekken, originalmente lanzado como una máquina arcade en 1994 y un año más tarde en PlayStation. La mayoría de los eventos anteriormente mencionados ocurrieron aquí, Kazuya se apunta al torneo y derrota a su padre. Sin embargo, y a pesar de su deseo de venganza, aquí era más similar al típico héroe de juegos de lucha y sus planes malvados solo se dan a entender, o al menos su lado malvado ya estaba planeado desde este primer Tekken. Sin embargo, su diseño original, y el más reconocible, fue hecho como el protagonista de juego de lucha estereotípico a propósito para engañar a los jugadores para que pensaran que realmente lo era. O un shoto. Parece que el truco sigue funcionando a día de hoy. Y una vez más, teniendo un rol tan grande en la historia de la saga, Kazuya ha aparecido en todos y cada uno de los juegos de Tekken. Bueno, en todos los Tekken, excepto en el tercero. Lanzado para máquinas arcade y Playstation en 1997 y 1998 respectivamente. Su ausencia en este juego está justificada por el hecho de que Kazuya fue arrojado a un volcán por Heihachi al final de Tekken 2 y se le dio por muerto. Y lo estuvo. Sin embargo fue devuelto a la vida por G Corporation. Más tarde tomó el poder de la corporación después de que lo traicionaran. Con el poder de esta compañía, declaró la guerra al Mishima Saibatsu, controlado por su hijo Jin Kazama. En las consolas de Nintendo, Kazuya ha aparecido en los siguientes juegos de Tekken. Tekken Advance, lanzado para Game Boy Advance en 2001. Tekken 3D, Prime Edition, para la 3DS, lanzado en 2012, que también incluía la película en CGI 3D, Tekken Blood Vengeance Y Tekken Tag Tournament 2, para Wii U también en 2012, que fue... Me interesante cuanto menos. Pero eso no quiere decir que Kazuya solo haya aparecido en esos juegos. Ha aparecido en otras muchas ocasiones fuera de la saga Tekken. Sin salirnos de Nintendo y sin contar Smash, también ha aparecido en Project Exxon 2, un RPG lanzado para 3DS en 2015. Allí aparece junto a otros personajes de Tekken como Heihachi, Jin, Lin Xiaoyu, Mokujin y Unknown. Siendo Project X-Zone 2 un crossover entre franquicias de Bandai Namco, Sega y Capcom, eso significa que Kazuya puede luchar junto a personajes como Ulala, Yuri Lowell e incluso Phoenix Wright. Fuera de juegos lanzados en sistemas de Nintendo, Kazuya también ha aparecido en algún que otro crossover y colaboración, siendo los más conocidos por ejemplo Namco X Capcom y Street Fighter X Tekken. Juegos que contaban con personajes de sagas de Namco y Capcom y Street Fighter y Tekken respectivamente, siendo el primero un RPG mientras que el segundo era un juego de lucha. Otros juegos en los que ha aparecido, de una forma u otra, son Full Boko Heroes X, un RPG lanzado para smartphones, y The King of Fighters All Stars, también para smartphones. Pero esas son tan solo sus apariciones jugables. También hay algunos cameos y huevos de pascua por ahí, por ejemplo, en el Astro Playroom de Sony, donde puedes encontrar un astrobot que se parece a Kazuya derrotando a otro que se parece a Heihachi, que referencia más Kuka, oye. Hay un nuevo de pascua muy interesante en Saga Episode 1, donde un email bonus dice que Kazuya es, de hecho, un buen amigo de la protagonista de Saga, Shion Uzuki, y aparentemente le mandó correo promocionando Tekken 4. Puede que Kazuya no sea conocido por todo el mundo, pero Tekken es sin duda una de las sagas de lucha más relevantes que hay y Kazuya es una de las caras de la saga, y por tanto, del género de lucha también. Kazuya ha servido incluso como inspiración, como en el caso de Ken Mishima, del juego de lucha Airgave God Bless the Ring. Ken God Hand Mishima no solamente guarda parecido tanto físico como en la forma de vestir con Kazuya, sino que también usa un estilo de lucha similar inspirado en el karate estilo Mishima. Venga ya, si incluso comparten apellido. Preguntar si hay futuro para Kazuya Mishima es preguntar si hay futuro para Tekken. Mientras haya nuevos juegos de Tekken, Kazuya estará ahí de una forma u otra. Tekken no puede serlo sin él. Incluso en Tekken 3, donde no era jugable, hace pequeñas apariciones. Así que, mientras Tekken sea popular, también lo será Kazuya, y tendremos Tekken por años. Eso es seguro. Así que, para resumir, Kazuya es un personaje sumamente relevante en la saga Tekken y en consecuencia en el género de lucha también hasta el punto de estar en otros juegos, ya sea como un cameo, como parte de una colaboración o simplemente como inspiración. Kazuya no es un héroe de juego de lucha al uso o un protagonista, más bien lo contrario y eso lo vuelve único comparado con otros personajes como Ryu o Terry Bogard. En mi opinión, Kazuya es una gran adición para Smash. Es, sin duda alguna, una de las caras de los videojuegos de lucha. Y aunque no he jugado mucho Tekken, lo he hecho antes y recuerdo jugar como él hace años. Lo pasaba genial cuando a Tekken y me alegra que parte de esa diversión llegue a Smash en cierto modo. No digo que Smash no sea divertido, por supuesto. Bueno, da igual. Así que bueno, ese es quien es Kazuya Mishima, de la saga Tekken. Me encanta hacer esta sección, así que si tú también lo disfrutas, házmelo saber y sugiere personajes de los que hablar. Por ahora terminar el vídeo aquí, y tú, si has disfrutado del vídeo, asegúrate de apoyarme todo lo que puedas, un like, una suscripción, cosas como esas me hacen muy feliz. Muchas gracias. Así que realmente no tengo nada más que decir, creo que no se ha acabado un vídeo, bueno da igual, muchas gracias una vez más y hasta pronto.